Uh -huh. El editorial de esta semana es La Paz y las Mujeres en el Proceso de Paz Los debates que se han llevado a cabo al interior de los movimientos de mujeres y de las mujeres feministas han saludado el inicio de las negociaciones por parte del gobierno colombiano y las FARC Creemos que este es un proceso que hay que cuidar, que hay que rodear y que hay que observar y adicionalmente crear todas las condiciones para que llegue a un buen término. ¿Qué llamamos nosotros buen término? Un cese del conflicto armado. Un acuerdo con las condiciones adecuadas para que finalmente logremos superar el conflicto doloroso y largo que hemos vivido en este país este es un primer acuerdo que tenemos entre las mujeres el segundo acuerdo es considerar que la mesa de negociaciones es un elemento de los múltiples elementos que conducen a una paz sostenible y duradera en ese sentido consideramos que si bien la mesa es muy importante no es el único lugar donde debemos poner nuestros esfuerzos. Hay otros caminos que conducen también a la paz, que deben ser trabajados y que deben ser mmm, provistos de manera permanente de elementos para lograr que desde la civilidad también podamos construir claramente caminos hacia esa paz. En relación a la mesa de las negociaciones, creemos que es muy importante que allí, en los paneles de negociación, haya mujeres. ¿Por qué creemos esto? Porque consideramos que la visión de las mujeres, la forma como las mujeres vemos el mundo, independiente de si es de un movimiento social, si es feminista o si es una mujer de gobierno, le da unas condiciones particulares al análisis que sobre la realidad se hace. Y por eso invitamos al gobierno para que amplíe el panel de negociación y le so solicite igualmente a las FARC que puedan poner mujeres negociadoras esto es fundamental, este es un punto fundamental en el que hemos venido insistiendo y además es parte del cumplimiento de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que con base en una serie de análisis ha logrado detectar que el camino que conduce a la paz tiene que incluir la visión de las mujeres para que sea realista y sostenible adicionalmente a eso estamos convencidas que debemos atrevernos a cambiar los paradigmas que han guiado el conflicto hasta el momento y desde ahí nosotras consideramos que debemos cambiar el paradigma de ganar la guerra por el camino de ganar la paz o por el paradigma de ganar la paz cuando uno se pone en el paradigma de ganar la paz, el método, el discurso, los valores con los cuales se construye son completamente diferentes a una lógica de ganar la guerra. Por eso, en ese sentido, consideramos que en el ámbito de las negociaciones debe considerarse seriamente un cese al fuego. Crear el ambiente adecuado para que no haya más víctimas, para que cesen las condiciones adversas para las poblaciones en las cuales se desarrolla el conflicto, en los municipios donde siguen adelantándose las confrontaciones. Por ello, consideramos fundamental que tanto el gobierno como las FARC consideren la posibilidad de un cese al fuego y un respeto absoluto al derecho internacional humanitario. Creemos además que en este proceso los temas que se vienen discutiendo, si en algún momento dado tienen un alcance que implica terceros, es decir, víctimas, campesinos y campesinas y otras poblaciones de Colombia, estas deben ser consultadas por las decisiones y, en general, los acuerdos a los que se lleguen deben ser legitimados por la sociedad colombiana. No pueden ser acuerdos solamente entre, entre quienes han estado en armas. Tienen que ser acuerdos que logren una legitimidad suficiente de la sociedad civil para que luego sean implementados y respetados. Por último, las mujeres consideramos que es un momento en el que la sociedad colombiana tiene que unirse para lograr este paso importantísimo hacia la paz. Debemos dejar de lado nuestras desconfianzas, nuestros egoísmos y debemos construir el escenario propicio y exigirle a quienes están sentados en la mesa de negociaciones, que no se levanten hasta que no logren un acuerdo y que lo muestren a la opinión pública para que finalmente salgamos de una situación que para todos y todas lleva más de medio siglo. Como otros caminos, sugerimos también que es importantísimo que entre sociedad civil nos encontremos entre aquellos en que entre los cuales tenemos que construir este país. La convivencia en Colombia tiene que ser una meta entre los diferentes. En ese sentido, consideramos que todos y todas tenemos el deber de salir de nuestros lugares de confort y tocarnos con aquel que consideramos más diferente para, para poder construir en la democracia con argumentos, con debates, Sustentados con una transformación política real, con la legitimidad política que no da el clientelismo, sino la transparencia, construir un país que pueda conversar entre sí y que no necesite pasar por la desaparición del otro y la otra para poder convivir. Finalmente, para garantizar la participación política de Todas las personas en este país necesitamos garantías para poder discutir en la diferencia. No tenemos que estar todos de acuerdo, podemos tener opciones diferentes, políticas, sociales, podemos tener opciones diferentes de modelos de desarrollo, y es en la sociedad civil donde esto se debate. No no es posible que este país, a pesar de una mesa de negociaciones, siga amenazando a la sociedad civil a quien le debe tributar absoluto respeto y condiciones adecuadas para su participación. No es posible que en este momento se sigan dando amenazas hacia defensoras y defensores de derechos humanos. No es posible que se sigan dando amenazas hacia las personas que de una u otra manera han sido víctimas y exigen restitución de tierras. Consideramos que un paso garante en la paz es considerar las garantías suficientes para que en la paz la sociedad civil pueda participar.